Hola en este video vamos a aprender cómo resolver un ejercicio de suma de vectores con el método del polígono. Primero vamos a comprender en qué consiste el método del polígono. Cuando un ejercicio nos presenta varios vectores y nos pide que sumemos esos vectores, vamos a elegir uno de los vectores para que sea el primero en trazar, entonces este vector que va a ser el primero tendrá como salida el origen del plano cartesiano que hayamos trazado. En la punta de flecha de este primer vector vamos a construir un segundo plano cartesiano que sea paralelo a este plano original. Hay que asegurarnos que el plano cartesiano tenga como origen la punta de flecha del primer vector. A partir de aquí vamos a trazar el segundo vector, puede ser cualquiera de los vectores indicados en el ejercicio. Supongamos que ahora tenemos un vector que va en esta dirección. Ahora a partir de la punta de flecha del segundo vector debemos trazar un nuevo plano cartesiano paralelo a los dos planos cartesianos anteriores. Debemos verificar que el origen del plano cartesiano sea la punta de flecha de este segundo vector. Y si hay un tercer vector, se tiene que trazar a partir de este tercer plano cartesiano. El vector resultante, o la suma de estos tres vectores que tracé aquí, será el vector que parta desde el origen y termine en la punta de flecha del último vector trazado. Recordemos que los métodos gráficos son a escala. Esto quiere decir que esta longitud corresponde precisamente a la magnitud indicada para el vector, esta longitud también está asociada a la magnitud del vector y esta longitud también. Y la medida de este vector nos va a indicar la magnitud del vector resultante. Y la dirección, la dirección siempre la vamos a estar midiendo con un ángulo polar o con un ángulo de referencia pero bueno, si es el ángulo polar, recordamos que es desde el eje positivo de las x hacia el vector. Por lo tanto, la dirección de este vector también se va a medir desde el eje positivo de las x hacia el vector. El método del polígono nos va a servir para sumar dos o más vectores, pueden ser muchísimos. Hay otro método gráfico que se llama método del paralelogramo, pero ese método está limitado para sumar vectores de dos en dos. Antes de pasar a GeoGebra, vamos a hacer un esbozo, de cómo va a lucir este ejercicio en el plano cartesiano. Un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte durante el primer día de viaje, 60 kilómetros al noreste el segundo día y 120 kilómetros hacia el este el tercer día. Vamos a anotar las coordenadas en los ejes del plano cartesiano, norte, sur, este y oeste. 100 km hacia el norte durante el primer día de viaje implica que vamos a tener un vector que mida 100 o si lo hacemos en el cuaderno, bueno, pues tendríamos que usar algún, alguna escala que represente los 100 kilómetros hacia el norte. Luego, a partir de aquí, es donde tendríamos que trazar el plano cartesiano paralelo porque en el origen de este nuevo plano cartesiano es donde va a empezar el siguiente vector. Dice 60 kilómetros al noreste. Noreste implica un ángulo de 45 grados entre el norte y el este. Entre el norte y el este. El este siempre está en el lado derecho. Por lo tanto, el noreste son 45 grados en el primer cuadrante. Para trazar este vector, debería medir 60 o una escala representativa a los 60 kilómetros. La dirección... Entonces aquí es de 45 grados. El siguiente vector dice 120 kilómetros hacia el este. Vamos a trazar primero el plano cartesiano paralelo para indicar desde dónde va a partir el tercer vector. Este vector tiene que medir 120 o una escala que debe ser la misma escala para todos los vectores. Esta es una ilustración aproximada de cómo se va a ver el problema resuelto. Antes de pasar a GeoGebra tenemos que hacernos una idea de cómo debería verse. El vector resultante, la suma de estos tres vectores, es este vector de aquí. Y pues bueno, como lo estamos haciendo estimado, no podemos determinar cuánto mide, porque no se ni una escala, solo es un esbozo de cómo debería verse resuelto el ejercicio. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a resolver en GeoGebra para tener las medidas muy bien definidas y pues tener nuestro, nuestro vector resultante de manera precisa. Vamos a asegurarnos de estar utilizando GeoGebra clásico para que nuestra apariencia sea igual. En el plano cartesiano de GeoGebra siempre podemos cambiar el zoom para ver números de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10. Aquí nos conviene de 10 en 10 porque son distancias grandes, 100 kilómetros, 60 kilómetros, 120 kilómetros. De 10 en 10 está bien, porque vamos a alcanzar a verlo. Si no pueden usar ustedes el scroll o el touchpad de su computadora, bueno, pues aquí tiene como unas pequeñas lupitas que nos van a ayudar a jugar con el zoom, ¿de acuerdo? Dice, un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte. El norte se encuentra hacia arriba. Para marcar ese vector de 100, como está justo sobre el eje de la Y, pues vamos a elegir directamente el vector y lo vamos a colocar hasta el 100, ¿sale? Porque dice 100 kilómetros hacia el norte, quiere decir que su movimiento debería terminar aquí en el 100. Voy a poner un puntito en el origen y voy a poner un puntito en el 100. Y para que no estorbe mucho, lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de los puntitos. Esto lo podemos hacer a partir de la esquina superior derecha, donde vienen las herramientas asociadas al punto. Aquí podemos cambiar el color del punto. Si le damos clic en la segunda opción, podemos cambiar el tamaño y le voy a poner un tamaño de 2. Y el nombre lo voy a ocultar. Miren, el nombre aquí en la tercera opción lo hago invisible. Para el punto B voy a cambiar el color a color negro y voy a también ponerle el número 2 y el nombre también lo voy a hacer invisible. A continuación, en la esquina superior izquierda, en la tercera herramienta, voy a buscar la herramienta que se llama Vector. Vector para que se vea con puntas de flecha. Selecciono la herramienta Vector, doy clic en el origen y doy clic en el puntito que había puesto sobre el 100. Así se marca el vector. Cuidado porque GeoGebra siempre deja activa la herramienta, entonces si yo hago clic donde sea voy a estar construyendo vectores. Así que para que suelte la herramienta hay que presionar en el teclado la tecla Escape o bien darle clic a la flechita blanca que se llama Mueve. Voy a editar este vectorcito, le voy a dar clic, vamos a cambiar el color a verde, voy a cambiar el grosor también para que sea más visible, número 8, y en la tercera opción podemos hacer también el nombre invisible para que no nos estorbe el nombre del vector. Si yo quiero mostrar cuánto mide este vector, tengo que usar la herramienta que se llama Longitud, que vamos a encontrar en la herramienta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la herramienta número 8, dice Distancia o Longitud. Vamos a dar clic en el origen y en el final, y nos va a dar cuánto mide este vector. En este caso 100, recordamos que está representando 100 kilómetros. Bueno, a partir del punto B vamos a trazar un nuevo plano cartesiano. Vamos a seleccionar la herramienta paralela. ¿Paralela a qué cosa? Pues paralela al eje X y que pase por el punto B. Este va a ser el segundo plano cartesiano. Vamos a cambiarle el grosor a la recta, vamos a ponerle un grosor de 2 para que quede suavecita y bueno, vamos a aprovechar el eje Y que ya está marcado y este va a ser el segundo plano cartesiano que es paralelo al primer plano cartesiano. A partir de aquí vamos a construir el siguiente vector. Dice 60 kilómetros al noreste al segundo día. El noreste se encuentra en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque arriba es norte, abajo es sur. A la derecha es el este y a la izquierda es el oeste. Entonces, norte con este, estamos en el primer cuadrante. Cuando la indicación diga noreste, quiere decir que es un ángulo de 45 grados. Para marcar ese ángulo, vamos a construir un puntito en el eje positivo de las X de nuestro segundo plano cartesiano, y ponemos un puntito, vamos a cambiarlo también, no lo queremos muy vistoso, cambiamos color a negro, tamaño a 2 para que quede ahí discreto, y vamos a elegir la herramienta que se llama ángulo. Esa herramienta la vamos a encontrar ahí donde encontramos la herramienta de distancia o longitud. El ángulo se va a empezar a medir desde C, su vértice será el punto B. Y me pregunta su amplitud, 45 grados, sentido antihorario. Esto es correcto, le damos OK y se marca el ángulo. No se olviden de presionar la tecla Escape para soltar la herramienta o bien darle clic a la herramienta Mueve para que no estamos construyendo más, más elementos de la misma herramienta seleccionada. A continuación vamos a construir una recta de dirección. La recta de dirección es la recta sobre la cual se va a situar el siguiente vector. Seleccionamos la herramienta recta, que es la tercera herramienta. Damos clic en el punto B y damos clic en el punto C. Y para marcar muy bien que se trata de una línea o una recta de dirección la vamos a cambiar para que sea punteada y también vamos a cambiar su grosor a 2 para que quede muy tenue. Sobre esta recta es donde vamos a marcar el vector de 60 kilómetros. Para marcarlo, pues ya no basta solamente con construir el vector porque entonces no voy a saber hasta dónde terminan los 60. Voy a emplear entonces la herramienta circunferencia centro radio que se encuentra en la herramienta número 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta herramienta circunferencia, centro, radio, doy clic en el centro que va a ser el punto B, que es el punto de origen del segundo plano cartesiano, y el radio tiene que ser de 60 kilómetros, le ponemos 60, damos ok, y se marca la circunferencia, esta circunferencia también es un trazo auxiliar, lo voy a poner tenue, que mida 2, voy a ocultar su nombre, y hasta ahí lo voy a dejar, ahora voy a marcar el punto de intersección, de la recta de dirección y esta circunferencia. Este es el punto que me va a indicar dónde va a terminar el siguiente vector. Voy a hacer más discreto este puntito, solamente voy a cambiar su grosor a 2, para que quede más pequeñito, y a continuación voy a trazar el siguiente vector. Elijo la herramienta vector, me sitúo en B porque ahí va a iniciar y termina en D. Voy a cambiar el color de este vector para que resalte, lo voy a cambiar a color verde, el grosor también lo voy a aumentar a 8 y voy a ocultar su etiqueta. Si yo quiero marcar cuánto mide este vector, recordemos que hay que buscar la herramienta que se llama distancia o longitud, selecciono el punto B, selecciono el punto D y me marca su longitud, que es correcta porque mide 60. El último vector nos dice que es de 120 kilómetros hacia el este, el este se encuentra a la derecha. Nuevamente voy a trazar un plano cartesiano paralelo a los anteriores. Voy a usar la herramienta paralela. Puedo seleccionar este eje X paralelo del segundo plano cartesiano o el original. Es lo mismo porque las dos son paralelas. Entonces trazo la paralela, la voy a hacer más suavecita. Y fíjense que yo podría trazar el eje Y, pero el eje Y pues no es tan importante para marcar los ángulos porque los ángulos siempre se miden desde el eje X positivo. Lo que sí voy a necesitar es otra circunferencia para indicar hasta dónde terminan los 120 kilómetros, porque de lo contrario yo tendría que estar contando cuidadosamente los cuadraditos para ver hasta dónde es 120. Entonces lo mejor es utilizar la herramienta circunferencia centro y radio. Doy clic en el punto D, indico el radio de 120 kilómetros, voy a hacer más suave esta circunferencia y voy a marcar el punto de intersección del eje X que sería equivalente a la recta de dirección del tercer vector con esta circunferencia. Marco este punto de intersección que no resalte mucho y aquí es donde voy a trazar mi tercer y último vector. Clic en el punto D porque donde termina el último vector trazado, ahí inicia el siguiente vector. Editamos un poquito para que resalte. Ocultamos el nombre y ya quedó el tercer vector. Voy a poner cuánto mide este vector empleando la herramienta distancia. Doy clic en el origen y en el final de este vector y se marca la distancia de 120, 120 kilómetros en este caso. Finalmente voy a marcar el vector resultante. En el método del polígono, este vector resultante se obtiene marcando el vector que inicia en el origen en el primer plano cartesiano de nuestro sistema. Y termina en la punta de flecha del último vector trazado. Vamos a cambiar el color a rojito porque ya es nuestro vector resultante, cambiamos el grosor y voy a hacer que la etiqueta sea invisible. Para saber cuánto mide, pues lo que tengo que hacer es elegir la herramienta distancia y ya me marca el valor del vector 216.03 kilómetros en este caso. Para la dirección voy a utilizar un puntito auxiliar en el eje X del plano cartesiano original, puntito auxiliar, asegúrense que este puntito no se mueva. Entonces hay que tener cuidado con estos porque miren, si le movemos pues ya cambia todo nuestro valor, entonces hay que tener mucho cuidado de que sí esté situado en el valor que queremos. Para evitar estos puntos móviles siempre será útil marcar los puntos de intersección de circunferencias con rectas de dirección. Entonces, este puntito pues sí se mueve, pero siempre está fijo en el eje X. Lo voy a hacer más discreto, color negro, grosor 2, y me voy a ir a seleccionar la herramienta ángulo. Ya no es ángulo dada su amplitud, solo es ángulo. Doy clic en el punto F, el punto auxiliar que acabo de trazar, clic en el origen y clic en la punta de flecha del vector. Si tienen alguna duda sobre el procedimiento del método del polígono o sobre alguna de las instrucciones de GeoGebra, pueden dejarla en los comentarios. Hasta pronto.